Yeah, the misty, misty boy. Yeah, ah, uh, estoy cansado. A paso para dejar huellas En mi momento así que no te metas Es la hora Porque el momento que he pasado Mi habitación componiendo No sabes lo que siento No sabes lo que he pasado en mi vida, por supuesto No me puedes entender No puedes saber Que se esconde debajo de mi piel Si alguna vez llegará a caer Prometo caer Porque sea de pie Dime que ves Si viviera dentro de mi mente No aguantaría mi ansiedad Y las voces son frecuentes Escribo porque me llenaba Pero ahora no me calma No me creo nada De lo que me digas De lo que tú me digas De las personas que me decían Que no valía para nada todo lo que vivía en el pasado lo olvidaba, mi futuro me reclamaba No me arrepiento de todo lo que hice Por supuesto me hicieron lo que soy hoy Me hicieron más fuerte, más coherente, más valiente Dime qué se siente sentir que te desvanece. Que por mucho tiempo que camines a todas horas Que recorra todas las calles de noche a sola Te sientes solo de todas maneras No escojo nada que no sea mi música Mi objetivo que me propongo Me dirán egoísta por pensar en mí Por ya no quieres sentir y solo sufrir y sufrir Por todas mis pesadillas Hoy no es mi día, es todo mi esfuerzo y por lo mío doy toda mi vida No reconozco a nadie porque sé que algún día así de mi vida Solo escúchame, yo te lo demuestro lo que puedo hacer Solo necesito un micrófono y una PC Yo con la música rompo todas las barreras de una vez Escribir y componer sin límites es lo que yo sé hacer Nada es imposible, solamente tú sigue hasta conseguirlo Sin importar lo que encuentres en el camino, yeah Yeah. Estoy cansado de caminar hacia ningún lado Estoy cansado de luchar hasta quedar agotado